Qué pasa gente del mundillo? Aquí estamos en un vídeo en el canal de chitos y hoy estamos en un vídeo una crítica a los Si te ríes pierdes, a la walkbar. Ya sabéis que bueno, es, no sé si lo sabéis, pero básicamente es una compilación de Si te ríes pierdes, de como de vines, pero mmm, con un final de la walkbar. Que la walkbar es lo que dicen los terroristas al explotar. A mí no os voy a mentir, vale, no os voy a mentir, yo me reír con algunos de esos, pero no quiere decir que no opine. Que están mal, o sea, están muy mal porque básicamente están haciendo humor con, con algo que ha provocado muertes a gente inocente. Eh, no es algo gracioso, no es algo gracioso porque básicamente por el maldito ISIS han, han, han hecho explotar gente que tenía familias, por ejemplo, como en el atentado este de París, que murieron no sé cuánta gente, un montón de gente, y es una pasada que YouTube permita que hayan vídeos de estos, no los penalice, ¿vale? Porque yo creo que esto tendría que estar penalizado. Hay vídeos en los que salen literalmente la bandera de ISIS Y por ejemplo también eh, los, todos los audios que son cogidos de del ISIS y todo eso Son cogidos de, del propio. Eh, voy a poner aquí, del, de los propios vídeos originales de gente con metralletas, por ejemplo. Eh, apuntando eh, y disparando y explotando cosas o sea, una barbaridad y yo creo que es algo que no debería estar en youtube porque mancha mancha la imagen de youtube por ejemplo o sea está prohibida seguramente creo que está prohibida la, hacer apología a la, al nazismo pues porque nadie dice no está prohibido hacer apología al terrorismo pero bueno el caso es que yo me comprometo desde aquí a básicamente a básicamente todo lo que sea ayudar a pues básicamente que se eliminen estos vídeos de la plataforma Porque me parece fatal que hayan vídeos de esos en la plataforma Que aún estén, es que las hojas... Que aún estén y me parece fatal, así que... Yo sé que nadie me va a contactar conmigo para eliminarlo, para ayudar Pero bueno, si alguien contacta, yo, desde luego, que ayudaré Así que, bueno, chavales, nada, quería decir esto eh, Ahora os voy a dejar con unas imágenes de los vídeos, ¿vale? Eh, nada, si os ha gustado, dadle un buen like, si no, si... Bueno no más nada, suscribíos y nos vemos. Si no te hasta la próxima. Adiós. <risa> طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكتيم صوت جميل صدا صليل الصارم نشيد العبا ¡MACMAR! ¿Qué, os parecen suficientes, venga, chao. Suscríbete a la magia de Únete a nuestro gran a la magia de Dochito Únete a, a nuestro gran gran a la, magia no a, ladrillo, sí. Undillo, a la magia de los chicos unitan nuestro nuestro gran mino, un mino, un mino, un mino, un únete a nuestro gran mino, un mino, un mino, un mino, un a un mino, un mino, un mino, un mino, un mino, un mino, un mino, un mino, un mino, un mino, un